Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica Saludos a todos los que se encuentran en sintonía Les saluda José Figueroa y estaré con ustedes presentando Los sorteos de la tarde de hoy, lunes 3 de abril Los sorteos serán certificados por la Auditora Caridad Quiñones De la firma Auditores Aquino de Córdoba foreign Company Y supervisados por personal de seguridad de la Lotería Electrónica y hubo un nuevo ganador en el sorteo del pasado sábado, primero de abril. Premio secundario por 50 mil dólares con un double play. Fue una jugada automática vendida en supermercados Pueblo en Arecibo. Y alcanzamos nuevas cifras de premios mayores. Para esta noche, el Powerball, escuche bien, te espera con 159 millones de dólares. Loto Cash tiene acumulado mil dólares. Y recuerda que tienes también más oportunidades de ganar si le añades el multiplicador y la doble revancha que cuenta con 525.000 dólares. También arranca a jugar y llévate estos grandes premios con Lotería Electrónica. Añade más oportunidades de pegarte con Wild Ball, la nueva forma de jugar. Dos, pega 2, pega 3 y pega 4. Con Wild Ball podrás reemplazar cualquier número del sorteo oficial y tener la oportunidad de ganar cuando juegues. Pega 2, pega 3 y pega 4. Pídelo con Wild Boy Continuamos también con nuestra campaña en contra del fraude Recuerda que el medio que están utilizando los estafadores para engañarte y robarte Es principalmente a través de las redes sociales con páginas como esta que vas a ver en pantalla Si alguna persona te ofrece un boleto por redes sociales o por cualquier otro medio No lo compre porque es un boleto falso y no podrás cobrarlo Solo son válidos los boletos que compres en establecimientos autorizados de lotería electrónica. Ya muchos han perdido miles de dólares con este tipo de fraude. Así que no caigas en la trampa, no seas una víctima más. Si tienes alguna duda, puedes comunicarte a las oficinas de la lotería electrónica al teléfono 787-250-8150. Y ahora sí, estamos listos para comenzar con los sorteos de la tarde de hoy. Le damos paso al sorteo. Del Wild Ball, el bolo que cambiará tu suerte. Adelante. Y el número ganador en el Wild Ball es el número 5. Repito, el número ganador en el Wild Ball es el número 5. Ahora pasamos al sorteo de pegados y mucha suerte para todos, adelante con el sorteo. Primer número. 3. Segundo número. 1. Los números ganadores en el Pegado son 3-1. Repito, 3-1, el 31.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 de ganar. Adelante, mucha suerte para todos. Primer número. 9. Segundo número. Dos. Tercer número. Tres. Y el cuarto y último número que completa el sorteo para la tarde de hoy es tanto como el número 2. Los números ganadores en el Pega 4 son 92329232. 92, Muchas felicidades a todos los ganadores en la tarde de hoy. Recuerda, bien importante, visitar nuestra página oficial, loterías puertorrico.pr.gov. Nos vemos a las 9 de la noche con otro sorteo de Lotería Electrónica. Que tengan todos excelente tarde. Gracias por sintonizar los sorteos de la Lotería Electrónica.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 Amén familia, bienvenidos a un día más. En aquí estamos, lunes santo. Muchas mucha reflexiones en esta semana mayor. Ya algunos se preparan para tomar algunos días libres. De hecho, ya hay personas que están de vacaciones porque toman toda esta semana eh, para comer.